Queridas amigas, el día de hoy, aquí en el Rincón de Ana María, donde juntas lo podemos lograr, vamos a aprovechar nuestra cuarentena obligatoria por el COVID-19. Ahora que nuestro reto sea protegernos y proteger a nuestra familia. Quédate en casa, amiga. Es tan fácil proteger y proteger a nuestra familia. Solamente quédate en casa. Y hoy les voy a dar este hermoso video. Este hermoso video de cómo hacer los ojitos de nuestro amado Grinch. Les voy a enseñar cómo hemos hecho los ojitos y cómo hemos hecho la boca. Para ello, amigas lindas... Lo primero que vamos a hacer es hacer nuestro molde. ¿Cómo hacemos nuestro molde? Miren acá tengo el molde de la cara de nuestro Grinch. Esta parte de acá, todo lo hemos bordado, ya les voy a enseñar. Para esto lo único, yo misma hago mis moldes. Así que, por favor, amigas, ustedes también, ustedes mismas, pueden hacer sus moldes. ¿Cómo hago los moldes? Miren, yo acá, sencillamente, sencillamente le pongo un poco de goma, esta goma que venden en cualquier lugar, en cualquier sitio, ¿no? Y tomo un pedazo de cartulina, duplex y sencillamente lo pongo aquí, lo pego y sencillamente lo voy a cortar, es la forma que yo hago mis moldes, no es la forma más fácil y sencillamente lo corto, sencillamente lo voy cortando Cuento que hice un vídeo un video en vivo en YouTube, pero quise ahorrarme todo el trabajo de grabar, de editar. Dije aprovecho un rato que estamos acá en nuestro... Candy Ben, Mi hermosa Candy Que me acompaña Pero creo que se está peleando con nuestro gato Queridas amigas Siguiendo con nuestro hermoso video Les estaba contando Que la desventaja De hacer un video en vivo Tengo yo acá Mis pequeños bebés Peludas se pusieron a crear. Bueno, ahora tengo que editar el vídeo Pero estábamos, les estaba diciendo que yo misma hago los moldes. Entonces, estábamos cortando, ¿no? Esta es la lengua. Esta es la lengua. Les estaba comentando que yo misma hago mis videos. Perdón, yo misma hago mis moldes. Entonces, ya acá, miren ustedes, ya acá corté. Acá por acá tengo unos cortados. Yo misma hago los moldes, ¿no? De las impresiones que tengo. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, este es el fondo de la boca. Este es el fondo de la boca. Esta es la lengua. Esta es la lengua. Esta es la lengua que la vamos a poner fondo negro. La lenguita roja. Este es el fondo de ojo que lo podemos hacer en amarillo o en blanco. Miren que hasta el fondo de la boca. El fondo de los ojos. Otra cosa que les quiero decir, amigas lindas, es que siempre ustedes hagan sus anotaciones. ¿no? Le hemos pasado en papel, perdón, en cartulina duplex. Y acá ya le puse y de qué proyecto es. Porque a veces yo le pongo nombre todo, pero no a veces me olvido de poner de qué proyecto es. Y después digo, ¿de dónde son estos moldes? Estoy, que me rompo la cabeza pensando de dónde son los moldecitos. Bueno, entonces ya hicimos nuestros moldecitos con la cartulina dulce entonces, para esto vamos a utilizar. Nosotros aquí en el rincón de Ana María tenemos unas telitas especiales, una telas de plancha y pega. Esta tela la tenemos en hojas a cuatro. De esto hice el video anterior, por lo tanto ya está así. Vamos a utilizar. Tenemos 22 colores, de los cuales en este momento voy a utilizar amarillo, negro, blanco, blanco. Voy a utilizar peluche extra largo en este color verde manzana, se llama verde manzana, para hacer las cejas, el pelo, todas esas cosas. Y para la boca, miren, esto de acá me regalaron una nueva de Planchi Pega, ¿no? que es brilloso. Este también que es otro brilloso para poner en la boquita. Ahora les voy a enseñar qué bonito queda. ¿No? y esto normal ah, esta esta tela de y pega vienen en colores amarillo amarillo perdón en tela pañolenci y en tela pana esta pana es más bonita queda más lisa pero eh, en pañolenci vienen colores también muy bonitos ¿no? estos son los colores que voy a utilizar voy a utilizar verde también acá ya tengo un pedacito nada más porque eh, como se llama Hemos hecho otras cosas y voy a utilizar unas pestañas postizas, unas pestañas postizas, eso es lo que vamos a utilizar, más estas lentejitas que yo las compro, ¿no? Porque voy a utilizar estas lentejitas porque estas lentejitas tienen un brillo, ya viene con un brillo, o si no también ustedes lo pueden eh, pintar, ¿no? Con pinturas acrílicas, con pinturas acrílicas. Entonces, amigas, así vamos a empezar, ¿no? Lo primero que vamos a hacer es... Lo primero que vamos a hacer es... Miren ustedes, la ventaja de, de esta de, esta, de esta tela, de este plancha y pega, es que nosotros podemos hacer los tamaños de ojos que queramos. Entonces, miren ustedes, como esta tela de plancha y pega... Yo utilizo hasta el más mínimo pedacito para poder adornar alguna cosa. Cuando me quedan pequeños pedacitos eh, puedo poner este algún adorno en, al, en algún proyecto que tenga o que quiera hacer. En este momento lo estoy haciendo con un lapicero normal. Miren, hemos... todo lo que sea dos, ustedes... Para que se hagan derecho e izquierdo, ojo, está así y después lo ponen así. ¿No? Al derecho y al revés. ¿Por qué? Porque si no después, si no después le va a salir el ojo de un solo lado. Tengan en cuenta ese detalle, amigas. Tengan en cuenta ese detalle. Aprovechamos la cuarentena. Está muy feo, amigas lindas. Pero, siquiera para distraernos, vamos avanzando a algo. En esta oportunidad, yo les estoy dando cómo hacer los ojos de nuestro Grinch para todas las chicas que han comprado sus moldes y se están animando a aprovechar el tiempo. Entonces, miren ustedes, blanco y también lo vamos a hacer en amarillo. Van a ver ustedes cómo queda. Entonces, Sencillamente en este momento los voy a cortar, ¿no? Porque el tiempo es oro en este momento. Ahora voy a hacer un amarillo, perdón, dos amarillos. ¿no? Voy a hacer dos amarillos. Porque también queda bonito los ojos en amarillo de nuestro grinch, ¿no? De nuestro grinch. Ustedes también pueden comprarse esos lapiceros, esos lapiceros que lo pueden comprar en cualquier librería, esos lapiceros que se borran, esos lapiceros que se borran, amigas lindas, los pueden comprar, miren ustedes al derecho y al revés, para que no estén buscando los los plumones, ¿no? esos plumones que se despintan. También también se puede hacer con, con ese lapicero que les cuento. Que lo pueden comprar en cualquier librería, amigas lindas. Miren ustedes. Sencillamente nos vamos. Espero que este video sí salga muy bien. El otro video estaba, como les digo, estaba... No se veía bien, o sea, no, no hay nitidez en él. No hay nitidez en la emisión del video. Yo quise evitar, como les digo, quise evitar... Quise evitar estar haciendo la... Bajando el video, editándolo. Dije, me voy a ahorrar ese trabajo y lo voy a hacer de frente en YouTube. Y encima de todo, amigas lindas, les cuento que YouTube me, me prohibió el video. Tuve que hacer un reclamo porque había... Subo a YouTube, no terminé ni me despedí, creo. Y los, o sea, termino, ¿no? Y YouTube me dice que mi video ha sido ha sido retirado porque infringe sus, sus políticas y no sé qué otra cosa más. Entonces todo un tema. Todavía no, no soy como se dice, todavía la tecnología todavía me abruma y como hoy en día no todos los que trabajan conmigo están en su casita por este esta pandemia que es mundial, esta pandemia que da miedo, entonces todas, sean, todas están en su casita y Yo no tengo a nadie Mejor dicho que me, que me ayuda Otras veces cuando estoy grabando En antes por ejemplo Tuve que cortar el video Que ahora lo tengo que juntar Tuve que cortar el video Porque mis pequeños Comenzaron a, a discutir Y entonces ya comenzaron A hacer bulla y no quería que salga Eso en el video Entonces amigas lindas miren ustedes sencillamente miren lo fácil que es acá he utilizado he utilizado un lapicero común y corriente para que ustedes puedan ver con facilidad ¿no? pero normalmente utilizo el lapicero que se borra y ya sencillamente lo borro o utilizo otra el plumón ¿no? que también a las a los pocos minutos se borra para que no quede como es blanco a veces eh, queda una mancha o sea se trasluce ¿no? sino que ahora como estoy haciendo lo del vídeo después otra cosa que hago amigas lindas es que para no bordear esto con el plumón hay un plumón negro o si no lo pinto para no bordear esto con negro sencillamente hago esto un poquito más grande para que me quede así por ejemplo miren ustedes la base de abajo es un poquito más grande que la de encima la blanca no para que quede este borde negro si ustedes gustan lo hacen así o si ustedes gustan solamente lo hacen por el blanco ¿no? como es blanco no entonces, ahora, miren ustedes, sencillamente, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya tenemos los dos ojos, uno, pero vamos a ver cuál es de cuál. Sencillamente esto tiene que quedar así. A ver, vamos a ver cómo están nuestros ojitos. Uno de los ojos va hacia adentro, ¿no? Y otro va hacia, va hacia acá afuera para que le den esa mirada de, de amargo. Entonces tenemos que ver. Entonces este, el ojo izquierdo, perdón, el ojo derecho va hacia acá, ¿no? Y el ojo derecho va hacia acá, hacia este lado, ¿no? El, el ojo derecho va hacia la izquierda y el ojo derecho va... que adaptar esto ¿Ven ustedes? tenemos que adaptar esto entonces sencillamente esto lo vamos a poner para este lado de acá y este para el borde de acá ¿no? y entonces sencillamente esto de acá lo acomodamos le cortamos un poquito para que pueda entrar cortarlo bonito al ras para que quede como queremos ven ustedes, entonces este ojo el ojo derecho va hacia el fondo del de ¿no? poquito y esto va hacia allá entonces va a quedar así miren ustedes sencillamente luego sencillamente calentamos nuestra plancha, yo ya la tengo ya eh, lista para poder planchar a ver, voy a... ¿Ves? Como no tengo ayudantes, yo tengo que hacer las cosas solita. Entonces, miren ustedes, vamos a hacer lo que vamos a hacer es, miren, acá está esta telita de plancha y pega tiene como un papelito detrás, ¿no? Lo botamos y acá tiene un pegamento. Acá tiene un pegamento, miras lindas. Tiene un pegamento. Miren ustedes, tiene un pegamento. Eso es que al momento de planchar se va a quedar pegado ahí. Yo ya tengo mi plancha, como les dije, ya tengo mi plancha caliente y sencillamente lo voy a poner acá. ¡Ah, ojo! Esta plancha es una plancha, mejor dicho, esta planchita es para, para mis videos, para mis cosas, ¿no? Pero ustedes lo pueden hacer con cualquier plancha. Pero si gustan comprar esta planchita también, lo, también tenemos a la venta estas planchitas. Ustedes lo pueden solicitar. Miren ustedes, sencillamente. Pero lo pueden hacer con cualquier plancha, mira. Que no, no se queden ustedes que tienen que ser con una plancha especial. No. Con cualquier plancha que ustedes tengan en casa, sencillamente lo pueden hacer. Ya ven ustedes. Miren. Cómo quedó. Ahora vamos a hacer el otro. Ahora vamos a hacer el otro. Sencillamente le quitamos. Le quitamos la... El papelito que tiene atrás. Y lo acomodamos. Lo acomodamos. Ya no me acuerdo cómo español, así es Así Lo acomodamos aquí. Y sencillamente lo vamos a planchar. Ya saben ustedes, lo planchan con su plancha normal. Otra cosa que quiero decirles, amigas lindas... Si ustedes no tienen cómo comprarnos nuestras planchitas de plancha y pega, ¿no? no se preocupen. Ustedes ya saben ustedes que yo, nuestro afán aquí en el rincón de Ana María no es que ustedes compren nuestros productos exclusivamente, sino enseñarles, enseñarles cómo pueden hacer. Miren ustedes, ya quedó pegado esto y acá es el otro Esto es lo que les decía con pintura acrílica pintan todo el borde de negro o de lo contrario como les digo el otro que les mostré o de lo contrario ustedes pueden hacer la base no, la base más una base de fondo negro una base de fondo negro un poquito más grande que del ojo le dan unos milímetros de más cosa que ustedes van, ¿no? Esto está, esto es así. Ven ustedes. Esto es así. No, sino que acá el ojo es de, del otro lado, así, miren. miren ustedes, derecho y izquierdo, ¿ve? Entonces acá miren ustedes la parte negrita. Luego, ya ustedes, como les digo, pintan acá el borde... En este momento no he traído la pintura negra. Pinta con su brochita o con un lapicero o con un plumón. ¿no? Pinta todo, la, todo el borde de negro. Y antes de poner... ¿Por qué le pongo yo estas... ustedes le pongo es, estas lentejitas, le dicen porque tiene un brillo especial porque ¿no? puedo escoger miren ustedes cuál de ellos le voy mirando cuál de ellos le debo poner entonces tengo este más grande y tengo este más pequeño si le pongo este grande se va a ver poco el borde verde ¿no? si le pongo más pequeñito si le pongo más pequeñito entonces si sí, vamos a notar un poco más Pero esto, ojo, esto, esta lentejita se le va a poner una vez que ya hemos pegado. Una vez que ya hemos pegado a la cara, ¿no? Recién ponemos. Recién ponemos. Una vez que ya hemos planchado, ¿no? Esto, este ojo, recién ponemos la lenteja encima. Y luego le pasamos con un acrílex blanco. Acá se los voy a mostrar en esto no no puedo sacar los ojitos para mostrarle porque esto de acá ya hicimos en el video anterior que les estoy comentando que hicimos ¿no? pero no importa le voy a enseñar aquí ¿no? ya no pegamos en otro de otra forma entonces sencillamente esto de acá lo voy a pegar con silicona con silicona con silicona líquida siempre lo dejo limpiecito para evitar que se seque o se haga estas cosas pero en antes con el video que hice me olvidé pero bueno miren ustedes sencillamente le estoy poniendo le estoy poniendo la goma líquida miren ustedes le estoy poniendo la goma líquida y se lo voy a poner justo aquí al centro. Justo aquí al centro se lo voy a poner. Igual le vamos a poner al otro. Igual le vamos a poner al otro. que primero tienen que sacar el papelito de acá ¿no? y plancharlo ya en su carita, plancharlo ya en su carita, pero como acá ya en este momento no tengo otra carita, porque eso lo hicimos en el video anterior, entonces por eso es que yo lo estoy vestiendo diferente acá. Entonces miren ustedes, esto va a quedar así. Y después sencillamente agarro mi pintura Acrylex, yo he vaciado mi pintura Acrylex en este botecito de, ¿cómo se llama?, de esmalte, porque Por la brochita. Miren ustedes, sencillamente por la brochita para ponerle un brillo, ¿no? Ustedes si quieren lo hacen de frente o si quieren... Ya ustedes le hacen el brillo que ustedes deseen, miren cómo quedó el ojito. En otros solamente le hice una raya y acá le estamos haciendo una especie de estrellita. ¿no? Entonces miren ustedes sencillamente Esa es la ventaja de, de esta brochita. Ya quedaron los ojitos ¿no? ahí ya quedaron los ojitos entonces después sencillamente hace con las pestañas sencillamente hacen por acá debo tener unas pestañas que ya saqué voy a ver voy a unas pestañitas vieron ustedes las pestañitas ya ustedes ven para qué lado lo ponen si quieren lo ponen a este lado si quieren utilizan dos una pestaña o si quieren lo ponen a este lado ya ustedes lo acomodan dependiendo no cómo quieren que se vean las pestañas porque acá encima va a ir las cejas con esto va a ir las cejas entonces lo va a tapar y va a quedar va a quedar muy bueno ustedes ya lo tienen que arreglar no si quieren o si no desean también lo hacen sin pestañas, ya cuestiones de cada uno de ustedes. Entonces, ya quedó el ojo. Acá hicimos un ojo, como le digo, con el borde negro. Y ahora vamos a hacer la boca. ¿Cómo hacemos la boca? En la parte de la boca, voy a poner esto acá, esto acá. Dijimos que íbamos a hacer un amarillo, ¿no? En el amarillo también queda bien bonito. Miren ustedes, en el amarillo le podemos poner un blanquito o un verde miren cómo queda con el verde ven ustedes cómo queda con el verde igual le ponen a casu le ponen su botoncito esto se llama lentejitas hay de varios tamaños de varios números miren ustedes también queda los ojitos amarillos Vamos a, a ver, vamos a cortar uno verde. Vamos a cortar uno verde. El verde lo debemos cortar así para que pueda. No, el verde lo cortamos así. No quiere pintar ni... Para que vean cómo queda El amarillo también queda bien bonito El amarillo también queda bien bonito Solamente le voy a poner las pequitas encima Porque si pego las pequitas Ya no voy a poder ponerlo en otro Esto de acá, este amarillo, los estoy haciendo para... Para unos cojines que hice, ¿no? Para unos cojines que hice. También del Grinch, bien monitos. Ya saben ustedes que pueden adquirir sus moldes con vosotros. Pueden solicitarlos al correo, por teléfono, por Facebook, por YouTube. Ya saben, búsquenos en todas las redes sociales. Y no se olviden, amiguitas. El COVID-19 es mortal. Roguemos, porque en nuestra familia no se da ni un caso. Y si por alguna razón se da, roguemos que se leve. Nosotros estamos muy preocupados porque tengo hermanos que son enfermeros. Y se imaginan lo feo que es sentir... Que todos los días ellos se arriesgan a contraer esa enfermedad. Por favor, aíslense, quédese en su casa. Salgan lo menos posible. Si tienen abuelos, tíos, padres de edad avanzada, cuiden lo más. Pero recuerden que este virus ataca a todos. A todos, chicos, grandes, mayores. Miren ustedes cómo queda, les voy a, les voy a poner la lentejita acá, ya esta lenteja solamente yo, no, lo, no lo voy a pegar, porque como les digo, voy a hacerlo, solamente le voy a poner... miren cómo quedan negras con amarillos también queda bonito esto tiene que quedar así ¿no? así miren como queda con amarillo y como lo he hecho con el blanco ya saben ustedes pueden hacer sus pedidos de estas telitas plancha y pega vienen en tamaños A4, tenemos 22 colores y lo pueden pedir al 997 915679 hacemos envíos a todo el Perú amigas a todo Lima y a todo el Perú a propósito tenemos varias varias varias varios pedidos que están empaquetados y listos para ser enviados en cuanto comience se comience a enviar entonces vamos a tener mucho que enviar y seguramente que las agencias van a estar también de terrible van a estar terribles para hacer los sentidos. Entonces ahora amigas, ya hicimos los ojos. Ahora lo que voy a hacer es la boca. Acá tenemos la boca. Por favor, la boca como la hicimos. La boca, primero, bordamos todo esto. Con hilo negro de bordar. Sencillamente hicimos un punto atrás. Miren ustedes. Sencillamente hicimos un punto atrás. La nariz la hicimos con el mismo color de tela, hicimos un redondito, aunque este de acá no, no tiene forma redonda, esto lo hicimos así, tipo esta lenteja, pero un poquito más grande. Sencillamente orillamos todo el borde, le pusimos algodón siliconado y aquí lo hemos cosido, ¿no? Miren ustedes, acá está todo el borde. Aquí, como solamente esto de acá lo vamos a poner en un cojín, ¿no?, o mejor dicho, acá solamente vamos a utilizarlo para poner a la refrigeradora, solamente en la cabeza. Le hemos puesto un imán pequeño. Hemos, si ustedes ven, un imán pequeño. Y otra cosa que deben tener en cuenta para hacer esto, es que tienen que usar un laminado bien delgadito. Bien, bien, bien delgadito. Para que tenga consistencia la cara, ¿no? Entonces, después, miren ustedes, hemos puesto, hemos puesto... Las cejas sencillamente la hemos hecho con este peluche extra largo, color verde manzana como les dije. Sencillamente he hecho un... ¿Cómo se corta el peluche? Sencillamente los que no saben, los que no tienen experiencia, sencillamente hacen como un triángulo. Marcan a este lado de acá chico más grande y con una aguja pueden ir separando con una aguja tengo un vídeo cómo se hace la barba esas cosas que le dice pero como nosotros ya tenemos más o menos una experiencia sencillamente agarramos de la parte de atrás no pero agarramos miren ustedes vamos cortando miren ustedes al ras y en el ras vamos cortando porque qué pasa si nosotros cortamos así se va a cortar el peluche en cambio miren si cortamos así miren ustedes miren por favor el ras somos solamente estamos cortando la parte de abajo no estamos cortando el peluche ven ustedes miren lo jalamos, miren cómo queda. Queda todo el peluche. Sencillamente vamos a echar silicona aquí. Quiero que vean. Echamos un punto de silicona. Hemos echado un punto de silicona aquí. Y sencillamente vamos a hacer esto. Esto es lo que vamos a pegar. Miren ustedes, así. Así hacemos la ceja. Esta ceja es la que pegamos aquí. Por supuesto que acá hemos hecho una ceja más, más grande, ¿no? Porque esto se necesita una más grande. Miren ustedes cómo va la ceja. Igual acá le hemos hecho el bigote, la barba y el pelo acá, ¿no? Del lado de acá hemos hecho el pelo. las secas amigas lindas, miren ustedes, entonces ahora lo que vamos a hacer es la boca, la boca si sí, tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que ver cómo va cómo va la boca, ya hemos bordado acá, le dijimos que hemos bordado aquí, entonces acá tenemos que ver cómo va la boca, para que quede así ustedes tienen que poner su, su plantilla al revés, ¿por qué? porque si, si ustedes lo ponen al derecho si ustedes lo ponen al derecho ¿no? cuando vayan a pegarlo va a quedar para el otro lado entonces lo tienen que poner al revés tienen que marcar al revés porque acuérdense este es un solo lado por eso tienen que ver cómo está su boca ¿no? si está para el lado derecho o para el lado izquierdo pero no se preocupen que si se equivocan ya tendrán que poner su boca hacia el otro lado ¿no? si se equivocan ya no va a quedar acá su boca, sino van a tener que hacerla para este lado de acá. Pero ojo, miren, el ojo de acá está para arriba, la boca para acá y se ve más bonito. Pero como les digo, si se equivocan, no se preocupen. Miren ustedes, Corta. Es la ventaja de esta, de esta telita plancha y pega que uno puede hacer del tamaño que quiera su miren ustedes ya ven yo lo hubiera cortado al revés no no habría podido ponerle para este lado miren ven para este lado de acá entonces ahora lo que vamos a hacer es cortar la lengua por acá tenemos la lengua miren ustedes la lengüita y también tenemos que ver lo mismo revisar para dónde va esta lengüita la limitada tiene que quedar así. ¿Y cómo nos va a quedar así? Miren, ustedes acá me regalaron unos nuevos productos que lo están haciendo, tiene brillo. ¿No? Pero acá también me regalaron otro, miren ustedes otro brillo, porque normalmente me traen así que un pan. También es bonito. Pero nosotros lo vamos a hacer con este con esta con este brillocito Entonces, para que quede así, nosotros tenemos que hacer nuestro Al revés lo tenemos que hacer, miren ustedes, para que pueda quedar como nosotros queremos. Por eso tienen que revisar bien para que les pueda quedar como quieren. a borrarme el trabajo de editar todas esas cosas hice un video en directo ya una vez hice un video en directo a través de Facebook que también era mi primera vez que hacía el video en directo y como lo hice con mi teléfono porque como les digo no sé por qué no puedo no puedo programar mi laptop sí salió muy bonito pero hubo dos cortes porque no sabía cómo estaba, cómo iba la grabación y no sabía si se estaba emitiendo, entonces hice el video en dos partes que inclusive hice el video del Noel del Noel de nevera, miren ustedes cómo queda, ¿ves? ya está quedó como queríamos ¿no? Y ya tenemos que ponerle un poquito Entonces, sencillamente lo que vamos a hacer es, quitamos, siempre me es difícil quitar este papelito, este se me hace, las uñas no ayudan. A ver, un poquito de paciencia, ya no puedo decir, Rosita, ayúdame con esto, Marina, ayúdame con esto. No la tengo a la mano las chicas, las estoy extrañando. ¿Ven ustedes? Ahora sí, sencillamente lo que hacemos es... Vamos a ponerle encima una telita porque... Si no, no vamos a... vamos a poner esto. Si no, no voy a poder plancharlo porque si no... lo voy a poner con esto ojo que tengan cuidado porque ¿Ves? ya lo corrí ya lo corrí no, no se pudo con esto sencillamente le voy a poner un papel porque si está muy grueso no llega a él a ver, vamos a ponerle un papelito vamos a utilizar nuestro propio papel pero tenemos que ponerlo bien para que no se corra que ustedes utilizan en su casa la plancha normal no es ninguna plancha en especial estas planchitas nosotros la utilizamos para nuestros vídeos porque son prácticas no son chiquitas y como hacemos varios trabajos pequeñitos entonces nos ayuda en ustedes ya está ya está la boquita aunque se nos corrió un poquito pero ya está la boquita acá tenía otra boca por aquí que ya sé no sé dónde se fue la cola se escapó la boca entonces ya tenemos la boca y ya tenemos los ojos amiga, entonces sencillamente lo que hacemos es lo siguiente sacamos ¿no? sacamos este papelito de aquí y lo acomodamos, bien, bien, lo acomodamos aquí y sencillamente lo planchamos. Lo planchamos bien planchadito y ya nos va a quedar así nuestra boquita. Igualmente hacemos los ojos. Miren acá, le hemos puesto las pestañas. Miren cómo han quedado las pestañitas acá. Aquí ya ha quedado las Para que ustedes vean, miren cómo quedado las pestañas. Y sencillamente hemos cortado, como ya le enseñé, las cejas. Y ya queda uno. una ceja así. Acá también le hemos puesto los bordes, su pelo, como el del Grinch. Y después le hemos puesto su gorro. Entonces con todo eso ya, ya quedó. También le podíamos poner los ojos amarillos. También iba a quedar bonito. Miren ustedes. Y va a quedar bonito los ojos amarillos. Y va a quedar bonito nuestros ojos amarillos. Y va a quedar con amarillo o con blanco. Pero, como les digo, no le puedo mostrar acá porque ya pegamos acá los ojos. Entonces acá le pasamos el borde de negro con nuestra pintura acrílica o con nuestro pulmón negro. Hay un pulmón que es para tierra, ¿no? Y así quedan nuestros... 19 mata a todos. Es un virus demasiado peligroso y súper contagioso. Ahora nuestro reto es protegerte y proteger a tu familia. Por favor, quédate en casa y disfruta de nuestros videos tutoriales. Tenemos muchos, muchos videos tutoriales que son gratuitos. Afíliate a nuestro canal Quédate en casa amiga, amigo, amiga, chica, chico, señora, recuerden no hay edad para contagiarse el coronavirus, solamente sabemos que es súper contagioso. Entonces amigas lindas, así hemos terminado con nuestro video tutorial, con nuestro tutorial de cómo hacer los ojitos para nuestro Grinch. ¡Hasta una próxima clase, chicas! ¡Chao! Miren cómo queda de bonito. Ya saben ustedes, pueden pedir sus moldes al 997-915679. Tenemos el Grinch y tenemos el Noel. Aprovechemos nuestra estadía en casa y vayamos avanzando nuestros proyectos. ¡Chao, amigas! ¡Hasta un próximo proyecto que muy pronto lo tendremos! ¡Chao!